Si quieren, muy buena carnada para acá en el Ruta 2, kilómetro 112-500, el Catu. Espectacular la mojarra, por seleccionada por tamaño, según el lugar donde van a pescar. Como siempre, con muy buena atención de Juancito y sus hijos, así que se le recomendamos, ¿eh? el Catu. Muy buena mojarra acá en el Catu. Para Chacomún tamaño ideal. Espectacular. Ya está con eso. Espectacular. Es Mira que linda moscarra. Ah, si no pecamos con eso. acá estamos en el katu, podemos conseguir muy buena carnada también elementos de pesca, líneas, boyas cañas, riles acá todo en el kilómetro 112 de la ruta 2 El katu. ¿tiene ahí, ¿ya sacaste uno? ¿Ay no, peces? Por porque... <risa> pues lo menos sacaste uno o más. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, bien, bien. Sí, pero... Estamos con un pique, en esta tarde en Chascomú, a ver si podemos sacar un peje Son más o menos las 5 de la tarde, se nubló ¿Picar picó? Estaba picando, a ver si viene algo Mucha gente, mucho, mucho turismo Y bueno, se puede pescar de costa, pesquero totalmente gratuito Llega con el auto, lo puede dejar acá al ladito del merayón Esta zona es frente a Howard Johnson Así que bueno, parece que viene algo Parece que sí A ver si tenemos suerte. Algo viene ¿eh? Vamos A ver, ahí se ve el PG Creo que vienen dos ¿Dos? ¿A ver si? Sí, ¿Dos? Parece que sí. ¡Vamos, Chacomú! ¿Dos? Y no me diga que viene tres, si viene tres, no. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos? Y gracias, eh. Vamos. Doblete en Chacomú al atardecer. ¡Qué paisaje, eh. bien mi pescadora siempre <ríe> salvando la nota, eh. Excelente. menos más que te traigo eh. un bueno, es pesca de costa en familia se pasa lindo lo vamos a sacar y lo devolvemos ¿te parece? bueno vamos a devolverlo como corresponde Pica No, porque está trabada el plomo ahí Ahí dale No sé si viene algo che. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí, no? Vamos Vamos a atardecer en chascomús Con pique Está lejos, atráela, traela. Está bastante lejos caña telescópica de 4 metros 20, multi de 0,12 estamos tirando un poco lejos porque la laguna está baja, poca agua la verdad hay bastante sequía en la zona lamentablemente así que hay que tratar de ganar distancia viene algo abajo todo puede ser, sí. viene uno, vamos en el anzuelo que está más al fondo, digamos sí, otro pejerrey, vamos vamos ya como entretenida pesca ya ese es un pescadito de medida ¿eh? bueno, vamos estaba nomás el pique ¿eh? Bueno, con este ocaso hermoso devolvemos el pejerrey. Vamos. Ahí está. Se fue lo más bien. Miren qué ocaso hermoso. Seguimos pejando. Bueno, otro pique nuevamente. La amarilla. Parece que el atardecer se activó el pique. Fuerte. Ahí está. Para que se destrabe el plomo del fondo mucha actividad ahora a última hora así que parece que tenemos otro pejerrey más acá en Chascomús ruta 2 kilómetros 105 perdón 115 recuerden la mejor mojarra de la ruta 2 en el catú nos está dando muy buen resultado acá en este día hermoso vamos a ver qué traemos a ver viene no vamos a otro peje esta vez pijó la, la primera, la que estaba más arriba la brazolada más arriba la solada larga de 40 centímetros lindo ese, eh ya de medida y pasándolo tranquilamente ¿eh? vamos chascomú Mira que pescadito eh grande Siguen sí, los éxitos <risa> Mira vos eh buen pescado ¿Vamos con la fotito? Ya está liberado Vamos a ver este excelente Hermoso pejerrey Acá de costa en Chascomús De evolución mira está, está, está, está no, ahora me toca a mí ahora me toca a mí ah. ok, saca, saca, dale, saca no, saca, bien. dale <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> ¡Vamos! No hay ¡me ¡Este ¿Vale? ¿Va? ¿Sí que mentir, este 10 tuvo, va al agua. Ahí va. Aquí estuvo. ¡Fuera, Peque Rey! Bueno amigos, esta es la opción familiar de costa económica que tenemos a 100 kilómetros de capital federal, Chascomús para venir acá a pasarlo en familia vean qué lindo caso fin de semana con mucha gente, igual hay pesca de pequerrey se puede pescar de, de fondo o paternoster, también de flote en cuanto a la mojarra medianita tirando a chica, en el catu van a encontrar la mejor mojarra para, para este tipo de pesca así que se lo recomendamos una salida de pesca cercana y divertida los pejerreyes son chicos algunos de medida para devolverlos es para iniciar quizás a los más chiquitos en esto es tan lindo que es la pesca deportiva y venía a pasar el día bueno disfrutándolo siempre con buena compañía así que una opción muy económica en este comienzo de temporada de pesca de pejerreyes así que bueno, Esperemos que hayan disfrutado las imágenes.